En las carreras se nos olvidó el traje de baño, pero Maris ya lo resolvió por dos euros. Dos euros. Se compró nos un trajecito machi, de baño. No, está bien. Con ese Para... ya se va a poder meter a la ah. a la, a la, a la agüita. <música> Nos encontramos en esta tienda que se llama Domti. Domti tiene es una tienda, es el equivalente a las tiendas de dólar. Ay, es aquí es de todo. euro. De euro, hasta menos. Euros vi de cosas de, menos. de 70 centavitos. Sí. Y acaba de resolver algo Maris. Venimos aquí, estamos en oh, Benidorm oh. Y en las carreras se nos olvidó el traje de baño. Pero Maris ya lo resolvió por 2 euros. 2 euros. Se compró no un trajecito máximo, de baño. Está bien. Con eso ya se va a poder meter a la, una, a, la, a la agüita. Una, dos puestas, un euro, todos. Unos justo. seguritos, que por ahí nos hacía falta porque unos seguritos los para tamaños. unos pantalones que ando arrastrando. Y, unos, y imanes. unos imanes de emoji a euro. Están muy buenos porque trae, trae los imanes, los emojis hechos imanes. Fueron cuatro euros. Cuatro euros todo esto que nos gastamos aquí en esta tienda de Don't Estamos en Beniderm muy cerca de al Benidorm, perdón, venidorm, muy cerca de Alicante, España. Ahora y media de entram. Ahora y media de entram. Nos venimos en entram. Y esto es Benidorm, Y seguimos reportando para Tips and Travel.